Gracias por permanecer con nosotros acá en el toque del mediodía. Llegamos al momento de una entrevista sumamente interesante, sobre todo porque queremos destacar el talento de los jóvenes de República Dominicana. Si bien es cierto que se queja, nos quejamos todos los días en los medios de comunicación, todo el mundo se queja de la falta de oportunidades de la, de la juventud, pues... Eh, hay que ser consciente de los planes y políticas que el gobierno está desarrollando. Quizás no sean todas las cantidades o las expectativas necesarias, llenarlas es imposible, pero se están haciendo esfuerzos. Uno de los esfuerzos de reconocer las capacidades de nuestros jóvenes es el Premio Nacional de la Juventud. El pasado 31 de enero, como ya es costumbre, pues hubo este reconocimiento en 14 categorías. Y hoy vamos a hablar con uno que fue el Premio Nacional de la Juventud en la categoría de Deporte. Fíjense, les cuento algo antes de presentarlo. Él inició el Taekwondo a los dos años de edad. 32 medallas de oro ha obtenido en toda su carrera. 5 de bronce, 10 de plata. Esto es un periodo desde el 2017 hasta el 2019. Miembro de la Selección Nacional Cinturón Negro ha participado y recientemente en el Torneo Mundial Militar noviembre de 2019 estuvo en República de China. Pero no, no se preocupen que no vino contagiado con coronavirus. No, no, para nada. El Premio Nacional de la Juventud, hijo de un destacadísimo formador de jóvenes en esta materia, de Mora Taekwondo, Fraile Rafael Mora Reynoso. Y yo quiero pedirle un aplauso a la gente que está aquí en el estudio por ese merecidísimo premio, Premio Nacional de la Juventud en categoría del Deporte. Buenas tardes. Bienvenido. ¿Cómo estás? Eh, muchas gracias por permitirme estar aquí. Y nada... Feliz, Feliz ¿contento? contento, ¿cómo recibiste este reconocimiento? Cuéntanos. Eh, yo estaba en Santo Domingo, estaba entrenando y Vianel me escribió y me dijo: Mira, no faltes, no faltes. Vianel es quien dirige eh, el ministerio de la provincia. El ministerio aquí. de aquí, de la provincia. Ministerio Entonces, de la juventud. Ella. ¿Te motivó para que motiv... participara, que mandara tu currículum eh, para participar del oh, premio? Sí, sí, sí. Entonces, ella me escribe, me dice, mira, no falte, que tú eres uno de los favoritos, y nada, y ahí, o mi enero no fue, no ha sido muy fructífero, como quien dice. ¿Por qué? Porque he sufrido una, he sufrido una lesión. Ah, qué pena. O sea, esa lesión me ha sacado de varios eventos, ya. que tenía pautado, muy importante para mí, pero... Siempre, mi madre siempre me ha dicho algo, que si Dios me puso una traba en el camino, es porque algo no puede pasar más adelante. Así es. Entonces, entonces nada, eh, yo, ¿cómo lo digo? Mira esa foto, quiero que la vea y quiero que la punchen allá. ¿Cómo te sentiste en ese momento cuando oh. recibiste el reconocimiento? Super feliz. Súper feliz. Súper feliz. Súper feliz. Ha sido producto de un gran esfuerzo. Iniciaste demasiado temprano, a los dos años. Y qué bueno. Sí. Eh, mi padre, como bien dijiste, es el entrenador de nosotros. Uh -huh. eh, toda mi familia practica taekwondo. Literalmente todos. Incluyendo hermana. hermanas. Me contaba sí. fuera del aire, son cinco ustedes. Sí, somos cinco. Y somos... todas, incluyendo la hembra, practican taekwondo. Sí. Incluso mi hermana más pequeña pertenece a la selección del país. Ya. Y estudia en la Universidad Nortestana, estudia Medicina. Tú estudias en la UAS, sí. estudia eh, educación, educación Física. física ¿Ya sí. vas muy avanzada? Sí, sí. Sexto sí. semestre. Sí, así sí y bueno, cuéntanos de entonces tus proyectos, tus metas. Has recibido un estímulo y con este mismo estímulo motivar a toda la juventud, sobre todo que hace algún tipo de deporte. ¿Estás cuando este arte marcial coreano, origen coreano, quizás no todo el mundo tiene la facilidad de practicarlo? ¿Por qué te apasiona esto? ¿Te lo incentivó, te lo motivó tus padres? ¿Lo traes en las venas? Cuéntanos un poquito. Eh... Mi madre decía que yo tiraba mucha patada en la barriga. ¿En la barriga? Sí, mami, mi madre... Siempre <risa> ya desde digo, ahí lo venía. Desde ahí, ella siempre me ha dicho, pero siempre me ha llamado la atención mi deporte, porque eh, cuando uno, algo te apasiona, tú no importa la hora, no uh -huh. importa el día, no importa nada, tú te enfocas siempre en eso, uh -huh. siempre. Entonces, desde pequeño yo siempre he sido una persona que me muevo, eh, soy muy inquieto, o sea, me muevo mucho. Ah, entonces, el deporte me ha ayudado mucho en ese, en ese sentido, o sea, ser una persona muy, muy calmada, eh, reservarme en algunos momentos. Los dice por la disciplina, porque como sí, fomenta sí, sí, el deporte, sí. la disciplina en el ser humano, o sea, te ha disciplinado a ti como persona, ya con eso vas ganando muchísimo, sí. y más entonces los reconocimientos internacionales, todos esos esfuerzos, 32 medallas de oro en diferentes eventos, de todos estos, ¿cuál ha sido el más importante para ti? Bueno, el evento más importante para mí fueron los Juegos Centroamericanos centroamericano? de Caribe, Barranquilla 2018, donde yo obtuve la medalla de bronce en la categoría más 87 kilogramos. Eh, tuve un combate para poder pasar a, a pelear por la medalla de oro, no tan tan fuerte, pero con uno de los mejores del área. Ya. Yeah. Y bueno, y seguimos viendo algunas de las imágenes de reconocimientos hacia ti. Ahí, ¿con quién estás? Bueno, la directora del Ministerio de la Juventud. Todos son representantes del Ministerio. Ajá. Tú tienes tan solo 22 años. Sí. Vas a terminar muy joven la carrera. ¿Qué, cuál es, ¿Cómo proyectas tu futuro? ¿Ser profesor, al igual como es tu padre, profesor de Tacuendo, o cuáles son tus aspiraciones? Eh... Primero, quiero terminar la universidad uh -huh. para dedicarme eh, dedicarme por completo, por completo al Taekwondo porque mi ciclo olímpico empieza de 2021 al 2024, que es lo que dura un ciclo olímpico, Correcto. donde se camina por ahí, se camina eh, los Juegos Bolivarianos, uh -huh. Juegos Centroamericanos, Juegos Panamericanos hasta llegar a los Juegos Olímpicos. Uh -huh. ¿Eres actualmente cinturón negro? Sí. Explícanos un poco a todos los amables televidentes, sobre todo de las categorías, en taekwondo, el nivel que estás y, y, y, las y también por peso, que me explicaba fuera del aire. Eh, el taekwondo se divide en dos, que es el kirugi, que es combate, y la, el punce, que es forma. Entonces, en el kirugi, que es donde yo me destaco, uh -huh. Eh, los pesos se dividen en dos categorías, que es la categoría olímpica y la categoría mundial. En la categoría mundial hay ocho pesos. En la categoría olímpica son cuatro. Eh, por ejemplo, en la categoría mundial está 50, menos 58, perdón. Menos 54 kilogramos, menos 58, menos 63. ¿Tú tienes 63, cuántos kilogramos? Yo peso más 87 kilogramos. Más 87 sí. kilogramos. ¿Eso está en qué, en qué categoría? Esa es la última categoría. La última categoría. Sí. Interesante, sobre todo. Que, eh, bueno, aparte de dedicarte a estudiar, al mismo tiempo, practicar deporte 24 horas si la pudieras, sí, sí, porque desde sí. chiquitito estás en eso y tienes la inspiración con tu con tu padre y con toda tu familia. En tiempo libre, ¿a qué te dedicas como joven? Eh, ¿Cómo lo digo? Si tienes tiempo eh, Exacto, libre. porque... Mi tiempo es contado, ya. incluso yo estoy llegando de Santo Domingo. Ahora, ahora mismo. Sí. Vives en Santo Domingo. Sí, vivo en Santo Domingo. ¿Vives nativo de aquí de San Francisco. Sí. Entonces se me complica a veces Ah, que algunos de mis amigos me escriben, mira, que tú no sales, que tú Te diviertes Es contado, sí, porque llego aquí los viernes Ajá. y los domingos ya tengo que recoger para irme para Santo Domingo. O sea, los lunes. Vienes todos los fines de semana. Sí, porque el lunes tengo entrenamientos desde las 5 de la mañana. Correcto. Y hay una disciplina muy fuerte en ese sentido. Sí. Eh, y tienes que seguir haciendo quedar bien. No solamente a tu familia, a ti, al país sobre todo, en cada una de estas mediciones en que te has puesto, sobre todo con, con todas estas actividades internacionales. Y ahora te preparas para ir al Olímpico. No, al Olímpico todavía, todavía todavía no falta. Puede. ¿Te todavía falta? ¿Te falta? ¿Y sí. a cuál nivel vas? Eh, ya ahora en... El Otro año tengo que irme preparando para los juegos bolivarianos. Los bolivarianos. Los bolivarianos. Sí, porque eh, en estos juegos que vienen ahora, el clasificatorio que es en marzo, se va a celebrar en Costa Rica. Eh, yo estaba entre los seis que estaban elegidos para uh -huh. ir a ese clasificatorio, pero al clasificatorio solamente van dos hombres y dos mujeres. Entonces, por encima de mí estaban dos personas que son muy excelentes en, en el deporte. ¿Te refieres a dos un... dominicanos también? Sí, o sea, por país, más... nada más eligen dos sí, eh, varones más, y dos hembras. Sí, nada más dan dos, pla... dos das, plazas. Dan cuatro plazas. Okay. Dos de hombre, dos, dos de, de mujer. mujer. Entonces, por encima de mí están dos personas que tienen mucho resultado internacional. Ya. Incluso uno de ellos ya ha ido a una Olimpiada. Uh -huh. Interesante sobre todo Tú fuiste recientemente a China sí. Hoy día China es noticia Por el <risas> tema de coronavirus Sobre todo por la atención que ha causado en el mundo La alerta internacional Pero tú fuiste hace tres meses sí, Gracias a <ríe> y Dios. Y tú le dices a todos sus amigos No, no, no, no pasa nada no, Hace me tres pienso. meses fui y no, y no tengo ningún síntoma Gracias a Dios Gracias a Dios ¿Cómo fue la experiencia? Eso fue un torneo militar Torneo min, mundial militar Noviembre de 2019 Cuéntanos eh, fue una experiencia muy bonita eh, que no ha viajado a China después que pase esta, esta situación. De, sí, de, de, exacto. De, puede ir porque en realidad es muy, muy, muy bonita su arquitectura y, y todos toda sus, sus, ¿no su historia que tienen en, en, uh -huh. en el pueblo donde estaba. ¿Y ahí, y ahí, ¿cómo te fue en la pelea? Eh, mi primer combate yo lo gané, le gané a. Siria, sí, a uno de Siria. En, cuando fui a pelear por uh, el segundo combate, perdí de un medall eh, medallista olímpico, no, de un, una persona que ya había clasificado en los Juegos Olímpicos. ¿De qué nacionalidad? Eh, de Kazajistán. Incluso cuando él salió, me felicitó porque dijo. Buen competidor. Sí, dijo en español, lo poco español que tenía, me dijo Ajá. Dominicana, muy cómodo. <risas> Muy, muy, incómodo, muy incómodo. Muy incómodo. O sea, que fue incómodo. un competidor duro para él. Así lo sí, entendió. Sí, sí. Qué bueno. Tú has ido eh, brevemente, tenemos ya poco tiempo. ¿Cuáles otros países has ido a competir? Eh, del área cent eh, de, la de área Centroamérica he viajado casi todos. Todos. todos ¿Qué, ¿Desde qué edad comenzaste a viajar? Eh, empecé a viajar desde los... 15 o 16 años. 15, 16 años. ¿Ahí estaba en qué categoría? Ahí estaba en, en infantil. infantil. Infantil. ¿Y ahora está, cómo le llama tu categoría ahora? Ahora mi categoría se llama senior. Señor, señor. Uh -huh. Interesante. Yo quiero que antes de que nos vayamos, tú le mande un mensaje a esa población juvenil que te está mirando en nuestro programa, sobre todo a los de esta provincia de Duarte y a los del país, por supuesto, que nos ven a través de la magia de la Internet. Así que tú miras fijamente a esta cámara y les manda un mensaje de motivación para que sientan el estímulo y vean el esfuerzo que tú has realizado y a dónde te ha llegado a conquistar estos eh, méritos obtenidos. Yo siempre he dicho, siempre, cada vez que voy a un programa, yo siempre he dicho que si tú quieres algo, tienes que esforzarte por lograr lo que quieres. Que así como yo puedo llegar a donde yo he llegado, a tierras extranjeras, a representar a mi país y a mi querido San Francisco, así mismo lo puede hacer otra persona. Correcto. Eh, y nada, y que... No todo se resuelve por la vía fácil, ya. porque lo fácil a la larga te sale difícil. Se va a sí mismo, como llega de fácil. Exactamente. Bueno, muchísimas gracias. Gracias, Fraily. Rafael Mora, reinoso ejemplo de superación. Motivo para que todo el mundo, los jóvenes se levanten y tengan un sueño porque luchar y no permita que nadie le diga, no se puede. Hay que realizar esfuerzo y lograr luego ganar los frutos que ya sí. tú estás conquistando. Sí. Por supuesto, muchísimas gracias. Gracias Felicidades para tu familia también, que gracias. es tu estímulo.